Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de Youtube Bueno queridos, um, tenemos eh, lamentablemente malas noticias Bueno, vamos de lleno a meternos en lo que tiene que ver con que se pospuso el acto número 5 del décimo aniversario Bien, eh, lo que nos dice la página oficial de Wargaming es, como anunciamos anteriormente Estamos atravesando problemas técnicos para conectarnos a internet en nuestro centro de desarrollo principal de Minsk en bielorrusia o belarus debido a esto vamos a posponer el inicio del acto 5 del décimo aniversario del war de manera indefinida ok o sea no hay fecha eh, posible en la cual podamos realmente saber en qué momento se continuará con esto tomamos esta decisión para cerciorarnos de proveer soporte de calidad y la mejor experiencia posible durante el evento la reducción en los precios de los vehículos premium de nivel 6 a nivel 8 también queda pospuesta y no será introducida en la fecha anunciada es decir mañana ok uh, así que el vídeo que hice hace un par de días olvídenlo, no va a haber cambios con respecto a eso cambiaremos los precios de estos vehículos en una fecha posterior apreciamos muchísimo su paciencia y comprensión esto es lo que nos dice wargaming en el portal oficial digamos eh, de manera comunitaria, ¿no? Se podría decir um, Bueno Después también quiero dar una información Que esto es información de la empresa Por ser CC de la comunidad Si no sabes qué es ser CC Significa Community Contributor O Influencer o como quieras llamarlo así De Wargaming, de World of Tanks Bueno, entonces eh, nos han dado cierta información A la cual yo puedo acceder y esto es una fuente real, o sea, me lo está diciendo la empresa para que lo comunique y lo traslade básicamente a ustedes, que es que en Bielorrusia, ahí están digamos, el país está eh, bajo condiciones que no son normales, hay como unos problemas eh, políticos en las cuales bueno han ocurrido diferentes eventos, hay manifestaciones, hay protestas, entonces, desde ese punto de vista... Eh, la empresa está como, por decirlo así partida en sus comunicaciones es muy difícil contactarse, contactarse con la gente que está allá entonces eh, es por eso que han decidido posponerlo, mi opinión personal miren que yo he castigado mucho a la empresa cuando ha pospuesto eh, eventos como fue Halloween en su momento por cuestiones X internas pero esto es algo que realmente excede a la empresa, entonces yo realmente desde acá, como siempre lo hago con cualquier lugar que le esté pasando mal, eh, me solidarizo con la, con la con la gente que está allí trabajando para, para Wargaming. Piensen que son personas también, yo entiendo que todos ustedes están enojados. A ver, a mí también me molestaría, eh, no es lo más agradable del mundo, ni mucho menos, pero gente, les comunico que a veces hay cosas que nos exceden. Cuando vos vas al trabajo... Hay cosas que te exceden, puede ser que llegues tarde por algún motivo o cuestiones eh, sociales como en este caso. Es algo que realmente excede a la empresa, no están brindando internet, los servicios son un caos y demás. Entonces por cuestiones internas en las cuales yo no me voy a meter porque no estoy en ese lugar, no conozco nada de esa cultura tampoco, con lo cual no me corresponde. Lo que sí me corresponde es anunciarles que lo que está pasando es justamente en eso... Eh, donde está Minsk, Minsk es una de las zonas también así medias complicadas por decirlo así y... y el gobierno de, de, de Bielorrusia que es el país eh, donde está Wargaming ha cortado el servicio de internet en todo, en todo el país con lo cual es bastante bastante difícil hay algunos servidores de emergencia para que ustedes puedan seguir ustedes y yo también por supuesto, claro, todos nosotros podamos seguir disfrutando del WOT, pero esta es la información oficial que me entrega la empresa, yo desde mi humilde lugar, mmm, esta vez no toca pegarle a Wargaming desde mi lugar, cada uno que haga y diga lo que quiera. Eh, yo soy Nando Capo y yo hablo por mí. Y desde mi lugar, en esta ocasión, no voy a, a criticarlo, sino que me solidarizo con la gente que está trabajando allí. Porque todos en nuestros países, lamentablemente, siempre, o mejor dicho, siempre no. De vez en cuando eh, tenemos algún tipo de inconveniente, como protestas y demás. Y, y hay cuestiones que nos exceden a todos, ¿bien? Eh, dicho lo dicho, no hay más. Simplemente quería avisarles eso por si tenían alguna duda de por qué es, lo que, qué es lo que estaba pasando y qué es lo que había detrás. Bueno, acá está. Información desde la página oficial de Wargaming y como se sé, les mando información que nos da la empresa de manera interna para comunicarle a toda la comunidad. Les mando un beso gigante, cuídense como siempre y nos vemos en la próxima. Chau chau.